Eso sí, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y respetando las siguientes franjas horarias. 6 a 10 de la mañana, mayores de 14 hasta los 70 años o las personas que salgan a realizar ejercicio de forma individual, De 10 de la mañana a 12 horas del día las personas mayores de 70 años o dependientes. Si por algún motivo van acompañados, que es lo más Lógico pues la persona que, que los lleve debe tener la distancia y los cuidados respectivos. De 12 a 19 horas los niños menores de 14 años como adulto responsable también podrán salir. De 19 a 20 horas nuestros adultos mayores de 70 años tienen otra posibilidad para salir. Siempre cumpliendo con las medidas respectivas. Y finalmente de 20 a 23 horas... Los mayores de 14 años o las personas que vayan a realizar ejercicio tienen otra franja también en este horario para poder realizar su paseo o bien su ejercicio. Esto es lo que he podido investigar. Espero te sea de ayuda. Cuídate mucho, sé responsable, protege y protégete. Un abrazo.